¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, primero de todo, antes de decir que eh, ¿qué ha pasado aquí, porque todo esto está plano, tiene una explicación. No sé por qué hablo susurrado. ¡Suscríbete! ¡Ya! ¿A qué esperas? ¡Venga! Como sabes, el lag es muy famoso. Por. Eh, porque me queda así. Hacia así, ¿sabes? Hacia así el lag y eso molesta ¿sabes? Lo que decidí hacer es quitar todo, la... todo el pueblo. A tomar viento el pueblo hombre ya. A ver ahora no tanto porque se está grabando la pantalla y eso hace algo también que se lagué pero eh que si sí, que no hay lag que no hay lag. Un poco si sí hay ¿eh? no te creas tú que no eh no no no no no no no Soy Libra. ¡Libre soy! ¡Libre soy. La, la, la, la, la, la, la. Muy inteligente por mi parte. Haber hecho así, ¿eh? Y como no hay agua, pues en, en la Tierra se pone <ríe> se pone así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, vale, vale. vale. La Tierra se pone así porque aquí no hay agua, ¿vale? Entonces lo pongo aquí, así, y hay agua. Entonces, lo puedo quitar esto de aquí. A ver, espérate. Un momento. Está haciendo una prueba, ¿eh? Tranquilizarse. Que no cunde el pánico. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Está comprobando que si con dos cubos se puede hacer. Pero es que al principio se necesitan tres. Se necesitan tres. Arriba del todo a la derecha... Hay una cosa que se llama lo de la maldición, ¿vale? Que son lo de los personajes esos que aparecen, ¿vale? Y que te invaden tu casa, por decirlo, por eso se llama invasión. <ríe> ¡Ay, señor! ¿Y eh, por qué lo tengo? Pues porque resulta que... Me aparecen en ese lado. Después de varios intentos ahí, placa, y placa, y toma puñetazo, y toma, y toma, y toma, y toma, toma, toma. Vale. Hay que estar atentos por si aparecen. Así que si tú ves en la pantalla que aparecen por algún lado, dímelo. Porque yo, si no lo veo, no lo creo. Es un claro. Mm, semillas, vale, de estas tres zanahorias, dos patatas ¡Uy, como tengo la voz! Uh, uh, uh. Eh, vale, pues esto, por cierto para que no lo sepa, esto con polvo de hueso crece y vamos a multiplicar a los cerditos eh, si puedo entrar. ah, por cierto puse esto para poder tirar las cositas ¿vale? o que no sirva, lo que sea porquería o, o que no vale. Lo, lo que es vos, ¿Qué iba a hacer yo? Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Una hoja más tarde. Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Me moría de per. Me moría de per. Dos mil años más tarde. Que se me ha olvidado, chiquillo. ¿Qué va a hacer yo? Te juro que se me ha olvidado que iba a hacer. Una eternidad más tarde. así ¿Ah, multiplicar a los cerdos? ¡Ay, señor! ¡Desapareció el aldeano! No me preguntes cómo, pero es que estaba aquí en casa, ¿vale? Me doy la vuelta y, y no está. O sea, ¿Qué? ¿Qué pasó? Deja un comentario con el emoji del corazón. Y si te gustan las piñas, pues pon piña. ¡Piña! Uy, pensaba que era nivel 30, ¿sabes? <ríe> ¡Qué susto! Vale, que lo he clavado. Pensaba, pero, pero, madre mía. Si es que me estoy volviendo una pro. ¡Me estoy volviendo una pro!